Vamos a tratar de escuchar sus declaraciones. Pero no transmitan tanto, porque después dicen que es ventajismo. Pero sí. sea, qué transmiten ustedes tanto? Yo no les pido que transmitan. Yo ando por ahí. Presidente, una pregunta que no, no. tiene relación. Eh, soy Vilma Canelón, eh, periodista de ejercicio. Vilma Canelón, ¿de sí, dónde eres tú Vilma? De Caracas, Caracas de y del Guarico, ¿no? Ah, del Guárico de Altagracia de Orito. ¿Y de qué medio eres tú? Este, de semana y además soy periodista de ejercicio libre, ¿no? Ah. Sí, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Y tiene que ver con el artículo 227 que habla sobre este, los que, requisitos que deben tener las personas que van a ser presidente de la República de Venezuela. Este, eh, tomando en cuenta una investigación que realizamos no oficial, porque hay puntos que no se han podido probar, el ciudadano Enrique Capriles Radosky este, tiene este... Eh, ha, ha expuesto recientemente que tiene familiares mm, mm, o es familia de Simón Bolívar. Sin embargo, de acuerdo a estas investigaciones, que tienen que ver con el artículo 227, el ciudadano, eh, por su rama materna, es descendiente de es, este, ciudadanos rusos y polacos. Por la rama paterna, es descendiente de ciudadanos este holandeses Y que tú me dejas preguntar con respecto a eso. No, pero no, sí, es una no gran tengo pregunta. Nada qué sobre eso, sí, no, creo no, yo. No, claro que sí, depende porque de tu pregunta. A ver. Exacto, pero ah, primero tenía que explicarle corre. esta situación. Ahora bien, el ciudadano en cuestión, este, eh, la doble nacionalidad tiene que ver con un acto voluntario, ¿verdad? Aquí dice el artículo que no pueden tener doble nacionalidad. Según nuestras este, investigaciones, el ciudadano este, parece que solicitó el pasaporte polaco. Si un ciudadano solicita un pasaporte europeo por cualquiera de las embajadas que tienen que ver con los países europeos, este, asume una doble nacionalidad. Al asumir una doble nacionalidad no puede ser candidato o no puede ser presidente de Venezuela. A todas estas este, se presume, porque no lo puedo asegurar, porque hay detalles que no puedo probar, que el ciudadano salió de Venezuela hacia Estados Unidos presentando pasaporte europeo en varias oportunidades. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes tienen conocimiento de eso? De nada de eso, tengo yo conocimiento. Lo único que te voy a decir uh -huh. es que a mí no me gustaría que el candidato de la burguesía eh, dejara de ser candidato. No, no, que siga su candidatura. Sí, pero tiene que ser porque... venezolano por nacimiento, ¿no? Bueno, yo no me pronuncio al respecto porque creo que tu planteamiento tendría que precisarlo mucho mejor Yo no quiero eh, opinar al respecto de eso, ¿no? Yo lo que te iba a decir desde el punto de vista político es que no, él es el candidato ideal Porque es el candidato burgués, ¿ves? Es el candidato, bueno, no, pitiyanqui Es el candidato de la nada que va a llegar aquí ese caballero Never in the life Never in the life ¿Eso no es una canción Never in the life es imposible es imposible imposible ¿Eh? porque este país yo ayer estuve ayer no, la semana pasada cuando el candidato burgués le mandó un mensaje entre comillas a lo que él llama a algo que no existe, las fuerzas armadas, eso no existe aquí. Aquí existe la fuerza armada bolivariana. ¿ve? Ahora yo mirándolo, la grabación que, que le hicieron, yo digo, ya sé, es que este caballero, este venezolano, no tengo duda de que sea venezolano, no tengo elementos para que venezolano, la Venezuela del pasado... Cuando él se dirige, como se dirigió, a las Fuerzas Armadas, quitándole además ¿no? una parte medular de su, de, de, de, de su nombre, de su contenido, de su concepto, que es lo bolivariano, ¿ve? Él, él se dirigió a las Fuerzas Armadas del pasado. ¿ve? Por eso ese mensaje, se pierde en el vacío. Cuando él anda por ahí hablándole al, al país... Él tiene en la mente, es la Venezuela del pasado. Yo no. Yo tengo la Venezuela del pasado como referencia. Pero no le hablo a esa Venezuela porque ya no existe. Yo hablo de ella, la parte buena, heroica, y la parte mala. La que él carga aquí es la parte mala. El pacto punto fijo. ¿eh? El pacto adeco-copellano. El candidato adeco. Que lo niegue pues, alguien pregúntale. Ya va, perdón, perdón, perdón, deja, deja los ímpetus de la juventud. ¿Ve? Aprende, aprende de mí que soy un joven pero que eh, freno mis ímpetus. Entonces, mmm, yo sí tengo como referencia la Venezuela del pasado. Pero tengo muy claro y piso tierra en la Venezuela de hoy. Y le hablo a la Venezuela de hoy. La conozco. Yo creo que el candidato burgués. Él mm -mm. el, el, el, el no reconoce. Es como... Que me perdonen las personas que, que no tienen capacidad visual. Pero es como un ciego que no ve, no ve la... Cuando el candidato burgués niega, por ejemplo, el avance en la lucha contra la pobreza, eh, cuando niega, y, y sus voceros, ¿no? Incluso algunos llegan a decir que hoy hay más pobreza que, que hace 20 años en Venezuela. O sea, que no, no, no tienen ni cómo argumentarlo, pero, pero de ninguna manera. ¿Eh? no reconocen... Habla, uno les habla o alguien les habla del satélite Simón Bolívar y dicen, no, eso no existe o para qué, eso no se come o cuando se habla de... ¿de, ¿de qué? del avance científico-tecnológico de las fábricas de computadoras ellos eso no lo ven, él eso no lo ve no es capaz de verlo, es como un ciego, pues, decía ¿ve? tiene aquí es la Venezuela esa, lo peor del pasado ¿Eh? y en consecuencia actúa mucho menos mucho menos el candidato burgués Si no ve el presente Mucho menos va a visualizar el futuro Yo, modesta parte te digo Tengo vista hacia el futuro Esto de hoy Es mirar hacia el futuro Desde hace varios años Y, y es construir el futuro ¿Ve? Entonces no No, para nada nos conviene Que cambien candidatos los burgueses Que siga ese candidato porque el 7 de octubre, y esto es un lenguaje figurativo, tú sabes, yo le voy a dar un nocao. Como él me llama viejito y decrépito, este viejito le va a dar un nocao fulminante. No, yo le pongo comillas, yo soy un muchacho. ¿Eh? Un nocao fulminante a quien se llama, pues, erige como el, el joven, el futuro. Tú vas a verlo. 7 de octubre, Presidente. no te lo vas a perder. Presidente, señor eh, dos preguntas. Una tiene que ver eh, precisamente Interlace. Ha dicho que los indecisos no deciden. Dice que ambos comandos deberían buscar en los descontentos. ¿Cuál es el mensaje a esa población que estaría descontento quizás por gestiones regionales o municipales, encabezadas por el oficialismo que quizás no han cumplido las expectativas? qué estrategia va en marco en ese sentido y la otra es eh, con, en referencia a lo que tiene que ver que muchas personas dicen que una derrota de la oposición el 7 de octubre significaría la desaparición de la oposición en venezuela cuál es su mensaje mira tú de qué medio eres televen te televen ¿Cómo estarán los cameros bien saludos señores cameros sí. fíjate venía todos los trabajadores del televen en primer lugar, mi mensaje en una primera instancia, digamos, yo lo envío a todos, decisos, muy decididos, poco decididos, indecisos, poco indecisos, decididos incluso en contra, a ellos también les hablo. ¿Eh? Es un mensaje bueno que yo vengo reiterando hace años, no es improvisado, no es improvisado para nada. ¿Eh? Yo, yo tengo en estos años, yo creo que toda mi vida. Creo que toda mi vida. Y, y he venido macerando, madurando ideas. Y luego un discurso pues. El concepto nacional para mí es vital. El concepto nacional. ¿eh? Yo le hablo a los venezolanos, a todos, y les ratifico mi mensaje. Bueno, de, de, de la necesidad de continuar fortaleciendo la independencia nacional La independencia nacional Porque lo he dicho un millón de veces, tú me has oído decirlo seguramente Solo a través de la independencia podemos ir evolucionando hacia el desarrollo Ahora, si tú me lo pones así, por sectores, ¿no? Un sector de los que están muy decididos Mira que el voto duro chavista, así lo llaman algunos está por encima del 40%. El duro, duro. Dicen muchas mediciones, ¿no? Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Ahí, sí, sectores revolucionarios seguramente inconformes, no descontentos. A ellos hay que hablarles también y hablarles sobre todo del proyecto estratégico. Lo dije por allá en Barcelona. ¿eh? Que los huecos de las calles de Barcelona que por cierto me informan que ya está avanzado en un 80% la fiesta del asfalto, ¿verdad? No vaya a hacerle a algún vecino, ¿no? De esos barrios, bueno, que rendirse ante la burguesía. Porque no es la burguesía la que va a arreglar las calles de Barcelona. ¿Eh? Hay que mirar más allá, mirar la patria, la independencia y el camino de construcción de una patria grande y nueva. Y a esos sectores que tú llamas como. ¿Los descontentos? Me refiero a ellos, ¿no? A ellos. Los descontentos, los hipercríticos, y es bueno que lo sean. Los indecisos. Yo no los clasifico tan así, ¿sabes? No, eso... eso eh, la, la sociedad no, no... Tú no puedes eh, clasificarla como en estancos así. No, no. Hay de todo. Ahí se cruzan ideas, sentimientos, expectativas. ¿no? Basta saber que en algunas mediciones serias, así considerada 60% casi de los venezolanos tiene una expectativa positiva acerca del futuro inmediato de su situación económica, por ejemplo eso es muy bueno, eso es muy bueno ahora, mira, esos sectores incluso los sectores adversarios los sectores medios que, que bueno, temerosos a lo mejor algunos, algunos temerosos porque tanta campaña y guerra psicológica pues eso tiene en ella, tiene efecto no mira, yo les digo como por ejemplo lo siguiente la continuidad de Chávez aquí y de este gobierno de estos compañeros en el gobierno es la garantía de estabilidad y de paz si aquí llegara la burguesía de nuevo el país empezaría a temblar de inmediato temblaría el país comenzaría a desestabilizarse, por distintas razones. Por eso nosotros estamos obligados a ganar. Y yo pido el apoyo de esos sectores, que, los sectores medios, los sectores productores, económicos, la pequeña, mediana industria, que, que no se dejen envenenar, que vean la verdad. Que vean la verdad, este ingreso de Venezuela al mercado común del sur es una gran oportunidad para toda la pequeña, mediana industria venezolana. Para despegar, para buscar, perdón, otras escalas, el desarrollo... ¿Eh? Pero, pero sobre todo la estabilidad del país, que es vital. pues Un país como el que teníamos aquí en los años 80, ¿no? finales de los 80. ¿Cómo un país así se puede desarrollar? Rebeliones populares, protestas violentas en cada esquina, hasta los viejitos venían aquí a protestar frente a Miraflores y les echaban, la, ¿cómo se llama? La ballena, gas lacrimógeno, el rinoceronte. Los militares descontentos, nosotros. Yo estaba en fila, estos jóvenes, impertárritos coroneles, y tuvimos que alzarnos en armas. Y la prisión, 300 militares presos, y el pueblo en la calle rugiendo, pidiendo justicia, y la policía plomo y plomo. Como un país así se puede desarrollar. ¿Usted piensa que la Y la miseria más grande que aquí pudo haber habido. ¿Eh? Entonces, el triunfo nuestro va a favorecer incluso a los que van a votar contra mí. Fíjate qué aparente contradicción. Así te respondo tu pregunta. ¿Usted piensa que perdóname, la comunidad americana afecta a la de Chávez? Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. Presidente, por acá dos preguntas del plano económico. Joana Villalobos, ¿Pero, ¿pero, de la Joana Villalobos de la Fuente de Economía del diario Panorama. Dos preguntas, presidente, muy puntuales sobre el Mercosur rápido. Primero, hay mucha incertidumbre. Eh, la adaptabilidad económica o macroeconómica de Venezuela en, de cara al ingreso del Mercosur cómo queda el control cambiario dentro de lo que es la normativa del Mercosur usted dijo que el Mercosur es un ámbito, un bloque flexible esto estaría dentro de la flexibilidad del Mercosur y la segunda tiene que ver con los códigos, 230 códigos de productos con potencialidad exportable de Venezuela quisiéramos saber más detalles qué sectores específicos estarían eh, cubriendo este, esta cantidad importante de productos la primera pregunta te la respondo rápido el Mercosur no es un mecanismo supranacional es algo muy positivo ¿eh? es decir el Mercosur no le impone a, a, a las repúblicas o países que lo configuran eh, asuntos que tienen que ver con su política interna ¿Eh? es decir nosotros tenemos plena libertad para continuar con el control de cambio, con Cadivi y con mecanismos como Aladi y muchos otros mecanismos. Tenemos libertad y seguiremos libres para definir bueno, nuestra política monetaria, nuestra política cambiaria, nuestra política fiscal. El Mercosur no se inmiscuye en estos asuntos, claro que debemos tener nosotros ahora cuidado. De mirar la situación macroeconómica de Brasil, de Argentina, del Uruguay Para bueno, buscar eh, cómo se compatibiliza, cómo se, se fortalece ¿no? nuestra macroeconomía con, con la de ellos Pero no hay ninguna, ninguna norma pues, que eh, alguien pueda decir que se va eh, Eso sí lo imponía el ALCA, libre comercio, libre mercado ¿eh? Luego el otro tema, mmm, yo prefiero dejarlo para que lo expliquemos con más detalle Esos doscientos y tantos productos en el futuro tiene que ser más yo ponía el ejemplo del vidrio, por ejemplo pero nosotros, te repito, yo hago un llamado a los empresarios venezolanos desde ya, pero los van a llamar a reunión los ministros y estoy seguro que asistirán muchos y muy motivados ¿sí? empresarios por Venezuela, por ejemplo eh, dirigida por Miguel Pérez Abad ahí está la Federación Porcina la, grupos de productores agrícolas, industriales Etcétera, Sé que van a acudir al llamado ¿Estas 8200 empresas e industrias estarían interesadas en ese financiamiento del pero, Fondo pero, Mercosur? Pero muchas, muchas, muchas Mira, uno se sorprende A pesar de lo que aquí ocurrió en el siglo XX Uno se sorprende Cuando va a, y se consigue por el país Con distintas empresas A veces muy pequeñas a veces con distintos problemas, pero con un potencial, con un conocimiento acumulado, con tecnología, trabajadores que conocen mucho, eh, productores, investigadores científicos. Ahora se trata de inyectarles recursos, tecnología y subir de escala para la producción y el consumo nacional y para la exportación. ¿Qué Ay, buenas noches, presidenta. También pues se si me permite Tiani Rodríguez del diario Panorama de la Fuente de Política. Otro panorama tú. Correcto. Sí. Eh, pues quería preguntarle, ya el próximo mes, ya la próxima semana arribamos a, pues, a un mes de campaña oficial. ¿Qué balance puede, puede entregarnos de, de, su, de su participación? Bien. <risa> vamos bien, vamos bien, vamos avanzando. Creo que estamos cumpliendo con el plan, ¿no? la estrategia de campaña, ¿no? nuestra estrategia, que no está para nada condicionada por factores externos, ni, ni élites económicas, burguesas, eh, etc. ¿no? Tenemos varias líneas de desarrollo en que las estamos, que estamos avanzando. El programa, seguimos trabajando el programa de gobierno, recogiendo ideas, propuestas, y mucho tiene que ver con esto de las empresas, la producción, los problemas de los pueblos, de las comunidades, etc. Eh, la organización del gran polo patriótico, el Partido Socialista. Estamos trabajando arduamente en algo que casi no se ve, eh, no, no, es, no es visible para el gran país, pues para, la, para, el, para el, el, el país nacional, como se dice. El trabajo de, de hormiguita ese de, la, de la, las bases de patrulla, las patrullas bolivarianas, la formación de testigos, de mesas, etcétera, etcétera, etcétera. Organización, programa. ¿Eh? Candidato Aquí está el candidato ¿Eh? Y su discurso, mi discurso que es conocido por los venezolanos eh, Patriota, patriota Mira, ayer fue un día patriota eh, De excelencias patrias El tema bolivariano ¿eh? El tema bolivariano El tema de la armada bolivariana eh, Y un discurso dirigido al país pues. Un candidato y una campaña Y una presencia en las calles Algunos decían que yo no iba a poder caminar un paso Que no iba a poder hacer una gira afortunadamente gracias a yo estoy aquí al frente de la campaña pero vamos vamos avanzando ahora entramos en la segunda en una nueva etapa pues viene el mes de agosto un mes de vacaciones no y sin embargo nosotros no vamos a bajar la guardia ¿no? vamos a continuar ahora nosotros vamos a entrar además de las giras y los actos donde nosotros recorremos el país no solo el candidato ¿no? el comando de campaña recorremos las calles, los pueblos oímos recogemos críticas, etcétera. Pero ahora en agosto nosotros vamos a agregar otro ingrediente a la campaña. Ya no solo los grandes eventos multitudinarios que han sido gigantescos, ¿eh? Dígame el del Zulia. El Zulia fue gigantesco. Eh, bueno, igual el del Guárico, eh, el de el de Barquisimeto, el de Puerto La Cruz. Hoy teníamos, me habían invitado al Valle, que iban a inaugurar una plaza, la Plaza Bolívar. Pero yo le di más importancia a esto, más prioridad, porque estos compañeros se van mañana temprano. Iremos mañana, ¿no, Nicolás? Sí. Ahí no. al Valle. ¿Y esto es un ¿Sí? tema de, Corazón, de, Corazón, de, Corazón, de, Corazón, de Corazón. ¿A qué hora Sí, fíjate que yo, la, la, guitarra, la guitarra, sí, Exacto. muy bueno ese tema. Me están invitando para los Cadillac. Mm -hmm. Estoy pensando, <risa> estoy pensando. <risa> de la y Anica Juan, y, y ¿cómo se llama? Omar Enrique. Omar Enrique, el príncipe ¿El del, del, del merengue. Presidente. Ahora, ¿ah? Una experiencia distinta. Sí, distinta. Ahora fíjate. Entonces yo te decía que hemos a incorporar a la campaña otros elementos, reuniones sectoriales, vamos a llamarlas, esas reuniones del candidato con la juventud, con los empresarios, entonces me verán en, en sitios cerrados seguramente o abiertos en algunos casos, bueno, dialogando, oyendo y dando alineamiento a, a los sectores, a distintos sectores de la, de la a vida. Todo nacional. Tipo de empresarios, ¿Qué tú quieres decir con eso? A todos los sectores empresariales del país. Sí, porque, presidente... Yo le hablo a todos. Ahora, que vengan uh, ¿Que o no vengan algunos, bueno... ¿Y, y qué, llama, ¿Qué, qué llamado le haría usted, presidente, no, no. a esos empresarios medianos y grandes que se han pronunciado contra el ingreso de Venezuela al Mercosur, que han dicho que eso es un error porque empresas venezolanas no quebrarían porque no podrían competir con empresas de Brasil, por ejemplo, y de Argentina por la sobrevaluación y, de la moneda de exactamente, y otra cosa, presidente por ahí se están, se dice que a última hora se estarían tomando acciones legales eh, a, un, a un estado llamado ilegítimo como Paraguay, para evitar el ingreso a última hora de Venezuela al Mercosur ¿qué comentario tiene? No, yo creo que esto último no, no tienen ningún asidero, en verdad ¿no? una decisión soberana de, ...de los tres países que ahora mismo son sí, sí, sí, sí, miembros, Unión Radio, miembros plenos de Mercosur. Bueno, dirán lo que dirán algunos, lo que digan, pero eh, el 31 estaremos ahí, Dios mediante en Brasilia... ...y ya formalizando, y no te digo porque estamos acelerando los tiempos, con Argentina, con Brasil, con Uruguay... Eh, ...y el tema de los empresarios que dicen esto y aquello, pues yo los invito es a que sean objetivos... En este gobierno tendrán todo el apoyo que podamos darle a los empresarios venezolanos que planteen de manera objetiva, seria, respetuosa, ¿no? mutuo respeto, sus problemas. ¿Ve? Que si le falta financiamiento, que si le falta tecnología, que si tienen esta traba en algún ministerio, bueno, estamos y vamos a crear, ya tenemos una comisión, pero un equipo de acción rápida, en inglés llaman Fast Track, para apoyarles, para ayudarles. Ahora... Hay algunos que lo que andan lanzando es un discurso politiquero, como yo lo dije allí. Y algunos que critican y dicen que el escenario Mercosur es catastrófico para Venezuela. Son los mismos que aplaudían y aplaudirían el ALCA. Es decir, les preocupa competir con empresas de Brasil, Argentina, Uruguay. Pero no les preocupa nunca competir con las empresas yanquis. <ríe> en igualdad de condiciones además. Porque el ALCA era igualdad de condiciones para todo el mundo, sin importar las asimetrías, las disparidades. Una, un mecanismo, Nicolás de Mercosur, está Nicolás. por ejemplo, es el respeto a lo que se llama eh, productos sensibles. Venezuela hace una lista de productos sensibles eh, para protegernos por un tiempo determinado y con un conjunto de mecanismos determinados. Mira, eh, eh, fíjate, si, si ese mecanismo de Mercosur fuera eh, catastrófico, como algunos dicen, tratando de confundir, ¿no? de engañar, de manipular, algunos por ignorancia a lo mejor, o por falta de información, estamos dispuestos a dársela, y estamos obligados además a dársela, y a conversar, y vamos a establecer esos mecanismos de diálogo, de mesas de trabajo, con todos los que quieran venir. ¿eh? Ahora, imagínate Uruguay, un país hermano, bueno, mucho más pequeño que Venezuela, si, Ur... si el mecanismo MERCOSUR fuese catastrófico, después de veinte y pico de años, Uruguay estaría destrozado. Al lado de Brasil, imagínese. Se lo hubiera tragado a Brasil, pues Argentina, ahí tiene a los, dos, a los dos más grandes. Y Paraguay, y Paraguay ¿eh? incluso Paraguay más pobre que Uruguay, sin salida al mar. Y sin embargo, esos dos países... Han venido, sobre todo Uruguay, ha venido eh, experimentando un crecimiento, pero vigoroso de la economía. ¿Por qué? Por la mano tendida, sobre todo de sus dos grandes vecinos, Argentina y Brasil. Y nosotros además nos sentamos a discutir, así como con Lula, con Néstor en otra época, ahora con Cristina, con Dilma, con el Pepe, y bueno, y ojalá pronto con el, un nuevo presidente de, eh, verdaderamente surgido de la voluntad popular en el Paraguay para que el Paraguay vuelva a ingresar al Mercosur ¿eh? entonces esto es una gran oportunidad yo ruego ojalá que los medios de comunicación todos, ojalá que todos ojalá que eh, quienes dicen investigar los temas económicos y algunos se presentan como expertos y los que presentan programas independientemente de su ideología política independientemente de que apoyen en este momento a tal o cual candidato al que va a ganar o al que va a perder ¿no? nosotros que vamos a ganar y el, el, el candidato burgués que va a perder independientemente de eso que sean objetivos y que informen de verdad con objetividad al país y no traten de llenar de temores al, al pueblo venezolano y sobre todo a los sectores medios a los sectores productivos a los cuales yo repito como le respondía la pregunta tuya, ¿no fue? ¿Ve? Esos sectores medios, los productores zulianos, por ejemplo, los industriales, de aquí, de Caracas, de Miranda, de Valencia, y todas las zonas industriales de Carabobo, de Aragua, ¿ve? de Lara, del de Oriente, de los Llanos, les conviene que el arañero de Sabaneta siga siendo el presidente de Venezuela. Porque nosotros... Somos garantía de estabilidad, de paz y de desarrollo El candidato de la derecha, la burguesía El candidato de la derecha no tiene, no tiene eso lo sabemos todos Algunos tratan de, de esconder las debilidades del candidato Como parte de la estrategia de campaña Por eso es que anda rapidito ¿Tú no te acuerdas cuando le decían a uno Oye, se me rompió el pantalón por aquí? Camina rápido para que no se note ¿Te acuerdas? Ese, ese es el consejo que le dan sus asesores Caminar rápido para que no se note No hables mucho ¿Ves? En verdad Es una verdad Es una verdad Yo creo que, creo que el, el candidato es audaz de, de pretender ser presidente de este país Mira, para calibrar un poco al, al señor Hay que analizar cualquiera que evalúe el, el tema este, el caso este Del documento forjado lo menos que yo haría es decir, oye, me equivoqué, me equivoqué, me llegó un documento, como cualquiera se equivoca, chico, cualquier ser humano, y hay, y hay muchas formas de uno pedir disculpas, ofrecer disculpas, pero él primero pasó tres días escondido, andaba más rapidito para no responder a la pregunta que le hacían algunos periodistas, pues bueno, mire, ¿qué pasó con ese documento? que a mí, incluso a mí me asombró pero, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo es posible que este caballero publique esto en su propia página ¿no? en su propio Twitter. Twitter. Twitter? un documento falsificado a todas luces ¿Ve? entonces él cuando se atrevió a hablar del tema después de tres días de silencio dijo lo último que alguien pudiera decir bueno, eh, eh, mi hermano Adeli cuando era chiquitico mamá, la nevera huele ahí los muchachos votaron el ají. Eso en un niño se le ríe, se le aplaude incluso. Esa salida de los niños, pues. Mamá, mira, mataron un pollito, ese otro cuento mi hermano Adeli. Mi mamá tenía unos pollitos y nosotros seis varones, imagínate, tú jugando bandidos sí, Corriendo está compitiendo con un muchacho. ¿Ah? ¿Cómo? Entonces usted está compitiendo con un muchacho, lo que decir. <ríe> Entonces, entonces no, hay muchachos que son, dígame, dígame este niño de 13 años. Miguel Alejandro, es un caballero ya, responsable, serio. Eh, la juventud es seria La juventud verdadera es seria Seria, asume su, va asumiendo responsabilidades eh, Mi hija Rocinés va a cumplir ya 15 años Que Dios me la bendiga Se vino conmigo ayer eh, Anda con, con su sobrina Gaby Que es de la misma edad eh, Ya es una señorita Yo la veo Es ya, ya una señorita y Seria, responsable Está haciendo su submarinismo Le digo Rocinés, ¿A cuántos metros tú te hundes? Me dijo, a 20 porque como no tengo 15 Pero cuando cumpla 15 puedo pasar a 25 le digo, No, no, espera 18 No papá, a 15 Y le gustó el submarino, quiere meterse en el submarino Le gustan esas cosas ¿eh? Pero es una señorita, yo la veo a ella Seriecita, responsable Que Dios me la bendiga Y así son los, los adolescentes Y los jóvenes, la inmensa mayoría Van asumiendo su madurez Su responsabilidad Y asumen ¿eh? Ahora, entonces viene el candidato de la burguesía y dijo lo último que alguien pudiera decir peor que haber publicado un documento falsificado dirigido a la Fuerza Armada además dirigido al país al país que él, que él pretende gobernar ¿Eh? pero esto es solo para descubrir quién es que, que estructuralmente, de aquí, del cerebro y, y, y lo que tiene por dentro ¿eh? entonces él termina diciendo que se lo mandaron de la Fuerza Armada y que entonces fue el gobierno el que lo falsificó. Eso es el colmo, ¿eh? Sí, le hackearon, empiezan a inventar excusas como el niño, pues, como Adele y mi hermano cuando él iba corriendo y pisó un papel amarillento y mojado que estaba ahí. Y entonces él pensó que era uno de los pollitos, los pollitos eran amarillos o amarillentos, y mi mamá se la pasaba, cuidado muchachos con los pollitos, cuidado me matan un pollito. Él pisó el papel y pensó que era un pollito. Y salió corriendo, mamá, mamá, los muchachos mataron un pollito y, y vino mi mamá a ver, ¿dónde está el pollito? No sé qué más Y era un papel, ese era un niño de cinco años pues. Pero alguien que pretende ser presidente de un país, por el amor de Dios ¿Eh? Yo modesta parte lo digo No antes de haber publicado algo por mi Chávez Candanga que pudiera equivocarme ¿Eh? O haber dicho algo errado, bueno, me equivoqué yo, en aquella montaña que está allá una madrugada, una mañana lleno de huracanes mandé a mis soldados a rendir las armas y a los pocos estaba enfrentando por primera vez en mi vida no sé cuántas cámaras asumo la responsabilidad por este movimiento militar bolivariano uno tiene que asumir responsabilidades y sobre todo si pretende ser un líder y un líder político, presidente de un país, por el amor de Dios, hasta cualquier, cualquier líder de, de, de una organización comunitaria que tenga que responderle, aunque sea a cuatro vecinos, tiene que tener algo, alguna responsabilidad, ¿tú no crees? Y no esa tamaña irresponsabilidad, pero eso lo, lo retrata completo. Eso lo retrata completo. No tiene posibilidades, que no tiene para... condiciones, no, cualquier cosa que tú quieras decir, pero solo eso lo retrata. ¿Sí? Y, lo, y por eso yo le digo a los venezolanos, tienen dudas, tienen temores, algunos inconformes, todo eso, todo eso es válido, pero bueno, dice la Biblia, el que tenga ojos vea, el que tenga oído oiga. ¿Sí? Yo, con, al frente de mi equipo de gobierno, estamos revisando, siempre he dicho, tenemos que ser muy autocríticos, ¿sí? Tenemos lance aquello de las 3R, revisión, rectificación, reimpulso, para mejorar, pues. Y esa es la idea, que cada día uno haga las cosas de mejor manera. Una de, la, de, la, de las líneas del próximo gobierno, que Dios mediante yo dirigiré, ¿sí? y con bueno, el favor de la mayoría de los venezolanos y el apoyo y la confianza, va a ser la eficiencia. Siempre esa ha sido una de mis batallas más duras. La lucha contra la ineficiencia, la lucha por la eficiencia, pero va a ser uno de los rigores más fuertes del próximo periodo de gobierno, más eficiente en todos los órdenes, para continuar bueno, con el crecimiento del país de todos los puntos de vista, el moral, el ético, la responsabilidad, el crecimiento social, el abatimiento, el abatimiento perdón, definitivo de la pobreza, de la miseria, de la exclusión, este proyecto nuestro es incluyente, ¿eh? que todo el mundo tenga su seguridad social, trabajo digno, salario suficiente, ¿eh? alimentación suficiente, vivienda digna, educación de calidad. Ya no solo la masificación, que ha sido uno de los grandes logros de nuestra revolución, la masificación de la educación. Pero ahora habrá que incidir mucho más en la calidad de la educación. ¿Ves? Son etapas. Y bueno, y los venezolanos, yo estoy seguro que la gran mayoría entienden este mensaje. Nosotros somos garantía de paz, de estabilidad, de futuro, ustedes que son más jóvenes. Para nada... Mira, yo estaba oyendo a Walter tierra eh, ¿cómo se llama? Dosier, o anoche o antenoche. Él estaba dándole, bueno, pasando unos videos, tal como siempre, de la situación europea. Y hay un caballero, creo que español o, o italiano esos países que hoy están sacudidos, ¿no? lamentablemente. Y el caballero maduro, canoso, en las calles, hombres y mujeres de 60, de 70 en las calles, sudando bajo el sol, al lado de muchos jóvenes también, pero entrevistan a un, a un hombre maduro, que tendrá yo creo que como 60 y pico para 70, ¿no?, pero se ve fuerte. Entonces él dijo, es una expresión que yo la he usado aquí, dije, oye, ¿qué, qué cosa, nos robaron el futuro, dijo, nos robaron el futuro. Y él dice, yo ando aquí en la calle y ya no es por mí, ya yo viví, dijo, pero es que yo dije, Dios mío, este hombre está hablando casi cosas que yo he dicho aquí muchas veces. Porque ya uno no lucha por uno, ¿qué voy a luchar yo por mí ya? Es por esa Rociné y por millones de Rocinesas. Es por ese gallito, mi nieto, y Manuelito, y Gaby, y los millones de Gabis y Manuelitos, y Gallitos. Ellos, ustedes pues. Y Rosa, mi hija, que andaba por ahí con un pie enyesado porque te dobló un pie. Ah, por eso es que no lo viste mucho por ahí en estos vida. No, andaba en, una, andaba en una silla de ruedas porque te dobló un pie y le enyesaron. ¿eh? Y María, mis hijos, los, nuestros hijos, ustedes. Tú tienes 20, 20 años. Sí, 20 años ustedes, por ustedes esta lucha ¿saben que sería terrible? a mi generación le robaron el futuro es que a ustedes no les roben el futuro no les roben el futuro si todo lo contrario que construyamos un futuro bonito y bueno y esa es, es la más grande de mis ilusiones el más grande de mis compromisos ¿eh? la más grande de las de la fuerzas que, que me mantienen aquí y me mantendrán, Dios mediante Presidente, ya, ya, se ha no repartido, me ya se ha repartido más de un millón de ejemplares de su programa de gobierno que ha recibido de las bases, que le han propuesto mucho, por ahí hay un libro así de como de 3.000 propuestas pero usted, hablamos usted, de eso el para el ¿cuándo? ¿Lo anunció usted el <ríe> bueno, no tenemos fecha todavía pero eso va a ser inmediatamente el ingreso el, el próximo martes, ¿no? es 31 dispara todo eso, pronto, pronto no, no, de... no tenemos todavía el monto ni la fecha, pero están trabajando Ah, Nicolás. Sí. No, están trabajando los, las carpetas, los montos. Sí. El monto ya lo tenemos. O sea, yo, yo estimo que serán unos para comenzar por lo menos unos 500 millones de dólares. ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? del ingreso venezolano. Gracias a Dios tenemos ah, tenemos fonden, unos ingresos sólidos. Fonden, ya veremos de dónde. Ah, okay. Ya veremos. Puede ser del fonden. ¿eh? Tenemos otro fondo el bicentenario. ¿Qué participarán para para los proyectos, pues en el Mercosur serán los mismos que también participan eh, en el Fondo Bicentenario seguramente participarán ellos y otros, yo lo que quiero es que participen todos todos, dile a los cameros, ¿dónde está el Televen? dile a los cameros que sigan produciendo más ganado ¿Ve? a ver si exportamos Venezuela hace 150 años exportaba ganado compadre exportaba ganado y, y, y cuero de ganado por el Apure salía el Orinoco, el Atlántico ¿Eh? Venezuela va a ser una potencia, pero solo por este camino lo lograremos. ¿Eh? El otro camino, ese que ofrecen, que hay un camino. No, nunca hay un camino. Nunca. Yo digo más bien como Rómulo Gallegos, hablando de la llanura, llanura venezolana. Toda horizonte como la esperanza, toda caminos como la voluntad. ¿Eh? Estos caminos por donde vamos nosotros, en esta caminada, ¿eh? la independencia. ¿eh? El socialismo son los caminos hacia la grandeza de Venezuela. Ese otro hay un camino, ese es el camino viejo, esa es la vuelta al barranco. Para allá yo sé que los venezolanos, que Venezuela no va a volver más nunca. Al barranco del que venimos saliendo, donde nos hundió el capitalismo y esa burguesía apátrida, yanqui como diría Mario briseño y Iragorri. Gracias, presidente. Descansen, por favor, Bien, escuchamos entonces las declaraciones del de presidente Hugo Chávez Frías a propósito de lo que fue esta reunión de alto nivel que se mantuvo con representantes del Brasil cuando ya falta una semana para el ingreso de Venezuela al mercado común del sur. De esta forma, entonces, volvemos inmediatamente a los estudios de la noticia. Adelante.